¿Qué es esa macarrada? ¿Qué es esa macarrada? ¿A ti te parece normal? Digo, sí si que es normal, parece un jabalí, es normal. Castañita. Castañita, gente. Digo, con mamá. Chira, chico. <risa> ¿A un mesito? Pero bueno, ¿pero qué es esto que viene por aquí? un mesito? ¿Mm? Un besito. Esto es lo que le ha gustado a él desde pequeñito. Estar así tirado, haciendo ese cariñito, ¿sí? Que no se puede morder la nariz. Que no se puede morder la nariz. Que te voy a morder ya a ti la nariz. Que te voy a morder ya a ti la nariz, ¿eh? Sí. Me va a morder ya ti la nariz Cotete ¿No Dame un besito ¿No un besito ¿Por qué eres tan meloso? Porque eh? ¿Por qué eres tan meloso? ¿Por qué te gusta tanto que te digan cositas la mamá ahí? ¿eh? ¿Por qué? ¿Me lo puedes decir? ¿Me lo puedes decir tú a mí? ¡Moca boquita! ¿Me lo puedes decir tú a mí? ¿Y? ¿Y? ¿Y? ¿Sí? <risa> <risa> ¿Qué llevo? ¿Qué llevo puesto? Todo lo encuentras, todo lo encuentras. Eh? Todo sabes dónde.